Todo bien, eh, hermano, eh, ese señor que llamó de Vitevalle, eh, decirle a él que ese problema de del Norte y la factura altísima y hora y hora de apagones, no es solo en Vitevalle, Omar, eso en todos lados que están así, yo no sé qué van a hacer las nuevas autoridades con esa situación, porque hay gente, Omar, que no le dan ni siquiera ocho horas de luz y le llegan ¡Ay, a Ay y otro caso, Omar, eh, ¿qué es lo que está pasando con la Procuraduría? Todavía siguen Reportando a los nuevos funcionarios casos de, de irregularidades y, y cosas e, e informaciones que han morado de la duro y la Procuraduría no ha dicho nada. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, vamos a esperar porque déjeme decirle, aquí están sucediendo muchas cosas que están irritando a la población. Mira, eh, el síndico de Pedro Brán. El sábado salió que tenía mil millones de pesos. Mil, el cíndico de Pedro Brandt. mil setenta millones de pesos. Y eso creó una reacción, como ha creado reacción de todas estas declaraciones juradas de bienes de tantos cuartos, el país está lleno de cuartos. El país porque todos los funcionarios toditos tienen cuatro, y los que salieron y los que entraron, millones y millones y millones y millones. Pero el tipo entonces dijo que eso fue un error de la hija él, que la hija de Eddie que las declaraciones se equivocó, pero, oigan esto, él dijo que tenía 12 millones, men, pero resulta que... Dame, dale paso a esta gran amiga. ¿Y qué pasó, Paolita? ¿Por qué te fuiste? <ríe> eh, Paola, ah, pero esta, este es el teléfono de Paola, porque aquí hay una... <ríe> no, no, no creo. Yo soy Leonelita, esta eh, eh, eh, es la, la muerte, y me dejaron cobrando en el PRM... Oye, un baboso en Vida. Ebuca vida sí, en Vida poniendo cosas. De que, sí. Borró la foto. Cuando yo presenté la foto, <risa> la borró. Borró la foto. Y en busca vida. Borró... Y nos puso aquí que Ebuca Vida. Miren, Paola, ¿qué es lo que pasó? Llámame, Paola Estrella. Miren entonces, déjenme decirle. Pero el tipo síndico de Pedro Bran es vicepresidente de Fenatrado. Ahí, ahí, ahí, Oye, todo el que es del comité ejecutivo de Brand, es multimillonario. Ahí se detectó que el tipo tiene que yo cuánta flotilla de, o sea, no puede tener 12 millones como él dice. No, que y que tiene muchísimas cosas. Bueno, el caso es que eh, el gobierno, el gobierno tiene que dar muestra de cambio. Los primeros meses y los primeros días de un gobierno, todo se le celebra, a Hipólito Mejía le celebraban todos los chistes de mal gusto en los primeros días. Después los chistes de Hipólito aburrían y la gente lo recibía mal. Eso fue al principio. Señora de gobierno, le voy a decir lo siguiente: esos apagones y esa luz, mira ahí, ahí me mandaron un recibo que la persona pagaba entre dos mil y dos mil pesos mensuales y este mes le llegó esto es un abuso, es un abuso, tú tripicarle a un usuario, ¿eh? la factura de luz. Sabiendo uno que eso es un truco. Pero hay otra burla. El Gabajos, 20 cheles. Oye, pero Vito no se cansó de decir que había una mafia en la vaina de los combustibles. Y ahora está hablando que no, que eso hay que dejarlo así. No, usted tiene que mostrar cambio. Yo dije, hay muchas cosas. Y miren señores, yo dije eso aquí. Y a los dos días, que no los tengo ahora mismo, leí un artículo de alguien que decía: No, el pueblo no se conforma, di que con vaina. Que yo decía: Sí, eso está muy bien que Luis Abinader ande sin corbata. Eso está muy bien que Luis Abinader visite una gente. Pero eso no resuelve el problema del estómago de la gente y de empleo. La gente lo que quiere es solución a su problema. Jorge Blanco se paraba en los semáforos. Y Lionel iba a la heladería Bon a comer helado. San Batón ayer, muy bien eso. La ME le puso una multa al director de aduana y él aceptó. Eso está bien. Pero eso no quita hambre, ni resuelve problemas de desempleo. Entonces, si usted le agrega eso, una situación económica difícil Y que los servicios que antes usted criticaba cuando era oposición Que este gobierno de Danilo Medina lo hacía Usted no le puede venir a la gente con lo mismo Usted tiene que demostrarle que usted es diferente Porque usted criticaba eso Yo criticaba eso, yo no le puedo saltar a este pueblo ahora Ay sí, eso está bien que le suban la luz Porque que, que no, que no hay justificación no hay justificación que le suban la factura. No hay justificación que el gas licuado de petróleo, el gas de cocinar, esté es tan alto. Esto es el gobierno que criticaba eso cuando estaba en oposición. ¿No le puede saltar a este pueblo con esa misma vagabundería? Para que estemos claros en eso. Luis Abinader lo que ha hecho hasta ahora son vainas que desde el punto de vista populista, la gente lo ve bien, pero la gente, ustedes verán la vaina económica, si no se toman medidas, porque esto es un gobierno de rico. Esto es un gobierno de rico. De rico, de rico, de rico. Pero bien, yo tengo que felicitar. Y por poco no vengo al programa hoy, me A mi amiga Mercedes Pichardo. Y a su hijo, José Antonio Pichardo. Que está de cumpleaños y ellos estaban celebrando y me invitaron encarecidamente. Que yo, miren... Un lunes y un día de trabajo, muy difícil que yo asista a ese tipo de actividades y por ello tuve que asistir. Y casi pongo en peligro mi... Porque quiero mucho a mis amigos televidentes. Estoy aquí, porque lo quiero mucho. Y porque es un compromiso que yo tengo que estar aquí. Que esa morena pensaba que yo no iba a tener frío esa hora era pensada que yo, pero sí tengo que decirte porque tú, tenemos una llamada, Buenas tardes. El men se ríe de esto, me, pero de lo que usted se va a reír en grande. Buenas tardes, mamá, pero ellos decían que eso lo iban a arreglar y estamos peor. Eh, bueno, entonces, aquí está, esta gente son seguidores de este programa, dicen buenas tardes, más contigo siempre, gracias mi querido hermano.